nada, era ampliar un poco la síntesis que logré hacer en, en marzo del 2016 a propósito de los poetas Henry Sainz y hacer una síntesis de todo el trabajo que he venido haciendo desde que empecé el año 1998 en la Galería de Arte Salar, llamada a Propósito del Espíritu. Esto en honor a los poetas Jaime Sainz y Guillermo Belegal García Valencia, ha sido un, como un mandato que yo mismo me he puesto a hacer, porque con las imágenes, yo me relacioné con Jaime al principio, eh, cuando murió Guillermito, yo tenía mi laboratorio de imágenes, pero un golpe de toda la familia, con la juventud que tenía, con la capacidad de, de, de, de, de, de, de escribir, de, de relacionarse con, con la poesía, con el espíritu, con el ser, como lo dicen los estudiosos. Eh, el, el, el hecho es de, que nos sorprendió, y les voy a leer para no confundir mucho a los demás, es una síntesis de todo lo que he venido haciendo estos 20 años, quiero decir. 20 años, de 1998, en que han habido sucesivas exposiciones en determinados momentos, llegando incluso a la vicepresidencia de la República, a la Cancillería, incluso a Chile, porque el tema que me ocupa es muy amplio y muy ambicioso. Y ha empezado, es como cuando uno agarra un hilo y lo comienza a jalar, y vas desatando una chompe de lana, y lana puedes hacer un saco y toda una fábrica, porque comienzan a salir muchos temas que se van amarrando unos con otros. Como es la vida, la vida, la poesía y la literatura tienen esa fuerza de influir en la vida de los hombres. Y eso es lo que me ha pasado a mí cabalmente. Eh, incluso en el transcurrir del tiempo, el, el agarrar y el amarrar tantas imágenes para mí era muy confuso porque se me han juntado muchos temas que con el transcurrir del tiempo lo he denominado, porque al principio fue cultura eh, a propósito del, espaz, del espíritu, después se convirtió en cultura en el espacio, valorizando la historia, y al final tuvo varios nombres, y en la medida y en la que se iban sumando nuevos nombres, nuevos personajes, todos connotados, pasen los bolivianos, en la historia desde el de, de, de, de, de, de, de, de, siglo XIX, de, de, de, de mediados del siglo XIX, al presente. Me voy a remitir a mis letras. Ahora me hubiera gustado mucho ver esto porque son cosas que no están en los planos. Porque son muchos los temas que podríamos tocar de Jaime Sáenz. Conmigo, lo personal, pero esta exposición que está acá, eh, la presenté en la Cinemateca, tiene un... A Jaime Sáenz, vidas y obra, blogspot.com y van a entrar directamente a todas estas láminas que son. Incluso algunas que Jaime me pidió que no cuando sacó eh, Vidas y Muertes, eh, algunos personajes que identificaban a él, que no lo digan en presente. Pero ahí tenemos las láminas, ya les dejo para que las, las vean. A ver, vamos a ver esto. El conocimiento poético es interno, de ahí que la poesía de los poetas tiene la fuerza mágica interna que ofrece un camino a la vida y permite influir sobre ella. Si no hay riesgo, si no hay peligro, si no hay dolor y locura, no hay nada. Cabalmente esto fue lo que me sucedió con esta sentencia del poeta Jaime Sainz, la misma que siempre caló mi espíritu como un norte a seguir, marcando mi recorrido desde aquel entonces, hace 42 años. Es un gran honor para mí el haber sido gran amigo de Jaime Sainz y ser parte del homenaje que le hacemos hoy, a pocos días de la inauguración del Museo del Poeta, donde nos encontramos, que también fue casa de Jaime. Con el propósito de transmitir lo que aprendí de él, sobre todo a tener paciencia a mis 18 años y lograr componer lo que sea, yendo siempre al fondo de las cosas y así entender su fragilidad y lo no Saber que el ángulo es el corazón de un reloj, y gracias a lo aprendido en aquellas jornadas mi cucú, reloj de péndulo heredado de mi abuelo Milo Villanueva, con una antigüedad de más de 150 años, sigue tal cual, marcándonos con su pulso acompasado y certero en el exorafilidad del tiempo. En verdad, la muerte expuesta en marzo de 2016 en la Cinemateca en 27 paneles y también proyectada en forma de película web, representa la síntesis de un trabajo con un recorrido largo que se inició hace 30 años con la publicación de Vidas y Muertes en noviembre de 1986 y La Piedra Imán en diciembre de 1989, publicada como el editorial guayna cuando Jaime era prácticamente desconocido por propios Circanos. Una década después, con la exposición a propósito del espíritu en la Galería de Arte Salar, octubre de 1998, se da inicio a una serie de exposiciones logrando concretar paso a paso partes fundamentales de la obra, en la que Jaime Sáenz y Guillermo Bedregal García son una de las cuatro columnas vertebrales, integrados en un proyecto cultural de integración y de desarrollo económico. Volcanes y mineros, héroes y poetas, nacida a partir de un sueño, de una ilusión, fueron los poetas quienes lo provocaron. Provocamos mis propias batallas, disponer públicamente una ilusión o un sueño dándole forma a ese algo en un proyecto físico. Y al verme reflejado en todos ellos durante los últimos 27 años, viene a ser prácticamente el de mi propia vida. Solo queda decir que la magia existe, que es la ilusión que trasciende a partir del encuentro con los poetas, cuando ascendía a la cumbre del volcán Icantabú, y colar la tapa del libro La Piedra imán el mismo día que salía de la imprenta en la ciudad de La Paz, 9 de diciembre de 1989. Y de los sucesos que ocurrieron a su alrededor a partir de entonces, con el final del trabajo de toda una vida, al grupo minero Osso, no importa la derrota, si de ella se trae el conocimiento del espíritu, nunca muere. Circunstancias que fueron descritas, premonitoriamente, 15 años atrás, poco antes de la muerte del poeta Guillermo Bedregal García, en su poema Empiezo a Visitarme, y encontrarlo reflejado en la imagen del volcán Juríques. Todo esto fue a su vez la semilla, iniciar una década después de exposición a propósito del espíritu en la Galería de Arte Salar. Eh, este es un principio que tenía aquí para mostrarles otras historias, como por ejemplo, que sería muy difícil ponerlas en, en, en el lámina esos son temas tan, tan, un, tan un, únicos, digamos. Eh, a propósito de las, de las cosas de Jaime, en esta piedrita estaba su corpo, su quita, como la piedra imán. Este es un caballo, sí, sí, sí. es el Quijote. Él lo tenía en su, en su escritorio, junto con otro caballo, con un árabe, y de ahí salió el nombre del sultán de Marruecos que me llamó Jaime okay, pues, de con esos muñequitos, que el Quijote, bueno, no era Jaime, el que le daba el Cesara, el era el nombre de batalla de Gutiérrez, que Jaime de Túnez admiraba mucho, era su, su, su mago preferido. Eh, es el volcán que lo vemos atrás, es el volcán Cancabú, el Julí, que es quiero decir, no es el cancavú, donde hay una imagen de un rostro tan familiar que cuando lo encontré en el año 89, me, me estaba subiendo a colar la tapa de la piedra y mar a la montaña, no ah, me había muerto hace pocos días, pero coincidía con la salida del libro de, de la paz. Y la sorpresa fue grande, porque bueno, se nota hasta el señor dice, aquí también es la filología buena, cuánto ha buscar la Pero lo curioso es que en ese encuentro fue el, el que me, me, al ver la foto y ver lo que habla el poema, empiezo a visitarme, ponemos, yo ese, he tenido la pretensión de que lo he escrito como para que yo lo encuentre un día, porque todo lo que se escribe en el poema... Escribo mi vida de lo que ha ocurrido posteriormente en esas regiones, porque viene y se ata con la historia del creador de la química básica boliviana, Alejandro Barreo, quien hizo los caminos de penetración en la zona de los rifes en la década de los 40, pionero, hizo todo su trabajo y todo se fue al diablo. A partir de ese momento, hubo una quiebra espantosa, terrible, y desaparecimos del plano. Y ese momento fue cuando empezó el turismo por esas regiones, pero logré. Que la comunidad que hagan una resolución. Eh, el asunto es que ese, esa foto eh, me, me incitó a presentar en la Galería de Artesalar una serie de poemas, tanto de Jaime Sáenz como de Guillermo Regal, porque son imágenes metafóricas que reflejan cabalmente un sitio poético como son los territorios nacionales del sur oeste de Bolivia. Eso era el año 89. Aparte que con las fotografías. Fue una forma de conectarme con Jaime. Si bien yo no lo he conocido a Jaime desde era mi niño, porque él era amigo de mis padres, mis hermanos, era mi de mi amigos. Pero el que nos relacionó mucho más fue Guillermo, cuando apareció en la casa en esos años del 74, que los conocí, y yo hacía fotografías, viajé, volví a La Paz, a los meses después, los meses de la muerte de Guillermo, y Jaime sacó unas fotografías la noche de Navidad, una visita que tuvo. Y como sabía que te revelaba las imágenes, eh, me dio el rollo porque él desconfiaba de cualquier profesional o laboratorio, porque era muy íntimas las fotografías. Las, yo llegué y le di mi, mi, mi, mi laboratorio, a su casa, los fotos rojos, que se yo, le revelamos, bueno, los negativos, la total, pero sacamos las, las, las imágenes. ¿Qué eran las imágenes de la visita que hizo Guillermo la Noche de Navidad del año 74? El asunto es que, a propósito para guardarlas, Jaime quiso hacer unas cajitas de cuero. Y para hacer las cajitas fuimos a comprar el cuero mismo a la chacana. Y esa salida a la calle con Jaime ha sido notable, nunca lo podría olvidar, porque Jaime le rodeaba una obvia. Una, una que todo el mundo se daba la vuelta, no podían dejar de no mirarlo, porque era extraordinario, era una, como... una cosa con sus ancorados, la... <risa> todo el mundo se daba la vuelta y además tenía su, su porte, un porte magnífico, no es el porte de la película que acaban de estudiar hace poco con el leque, no era así, era, era una persona recibia, quiero decir, la contestía, de que flaca, una fuerza interna que te podía mover montañas cuando hablaba y cuando nos. Leía sus escritos, nos cargaban de energía. Eh, esas cajitas fueron hechas al pulso, entre, eran en abril, cabalmente en estas fechas empezamos a hacer el año 75. Yo tenía 18 años y en ese momento eh, leímos la suerte cuando compramos el de la Zagárnaga, la, la, la suerte del plomo que se, ¿qué se habrá hecho, ya, ya me he vuelto a ver más en la linares. Pero ha sido un una, una, una viaje, una salida muy hermosa. Otra salida muy linda también que estuvimos con y mi hermana. Uh, porque en ese tiempo, era el tiempo de mucho trabajo con Jaime. Era casi diario, porque teníamos que uh, editar los libros de Guillermo. Y claro, eso era prioritario. En lo alto de la ciudad oscura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 su boca en forma de manzana, su cabello en forma de sueño, una mirada nunca vista en cada pupila, sus pestañas en forma de luz, un torrente de fuego. Todo será mío, dando volteretas de alegría. Me cortaré una mano por cada suspiro suyo, me sacaré un ojo por cada sonrisa suya, me moriré una vez, dos veces,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 De, de, de esos tiempos, de, ese, de, de, de esos años, fuimos sacando otras imágenes, otras fotografías, y fue un tema muy, muy, muy, muy enriquecedor con el Jaime, porque conocía de todo, ¿no? el inventor, relojero, poeta, por supuesto, y aparte de, de, de, de, de por ejemplo, en el año 75, él era el, el encargado de la biblioteca del Centenario de Bolivia, de la monografía de Bolivia, y yo le ayudaba a charlar las tapas, las fotografías, las imágenes del año 88 Y entre una de esas estábamos en Cuba, Charazán, y agarra está bueno y miles de verdad. Pero decía mi abuelo, en mi. Yo no, puedo, no, no, no podría decir que no, pero era un campesino, pero tenía la cara de mi abuelo. Y pero así, así, así, así, hacíamos las cosas y pasábamos los días. Y claro está, ya se presentó y tenía que hacer, trasladarse a Polonia. Y en todos esos tiempos, yo le vio a ayudar unos cinco traslados por lo menos, porque en cambio andaba de traslado en traslado, con un inquilino, lo sacaba de un lado que se yo, hasta que al final vino acá, hasta, a la casa, fue puerta a, a descansar de, de, de, de ese inquilino. ¿no? Pero en ese, ese viaje, en esos días, en, lo llevabas a, a Bolonia junto con el señor Ríos, que era el nexo entre el general, que era el general de Panzer, el presidente, con, con los literatos, digamos, con, con, con, pues, que tenían más, más, más, más connotados, los literatos en ese momento, y además han estado trabajando. Y decidimos, trabajamos y presentamos la monografía de Bolívar. Pero lo, lo extraño, en esto entran los relojes ya también, ¿no? Que podíamos cambiar a esto en los relojes. Eh, los relojes... Siempre él trabajaba también eh, con las manos. Para él era muy importante trabajar con las manos como trabajar con la mente. Era un ejercicio que lo, que lo practicaba y que a mí me hacía, como joven que era, yo quería agarrarle la mano y, y, y, y, y, y, y apurarle, digamos, en el trabajo. Porque era a propósito creo que yo hacía agarrar. Así, va oh Dios mío. ¿no? Yo quería agarrar una vez. No pero bueno, ese ha sido el ejercicio que él me ha enseñado en el proceso. El asunto es que ese día nos ponemos a desarmar un reloj de bolsillo y que era imposible armarlo, desarmarlo porque tenía eh, los fabricantes y para hacer ese reloj fabricaron otra, otra máquina para que abra el reloj. y tenía todo eso porque es el comercialismo, el consumismo y todo lo que significaba lo que era antes la sociedad, un reloj era un reloj y para, y para el no necesitabas tener un aparato especial para abrir ese reloj. Entonces, y florecido, qué sé yo, y de repente también yo tenía mis ocurrencias y ¡tango! abrimos el reloj. Ese año, que eh, el gobierno dictó, era supuestamente día hábil, lunes, y al día siguiente iba a ser martes de carnaval. Y eh, como ya habíamos abierto el reloj, en realidad eh, nos tomó dos par de horas y ya cansados de, de, de fregar con el reloj. Decidimos, como el gobierno decretó tolerancia, Dejar el reloj de para arreglarlo, ya lo habíamos abierto y ya listo, con eso nos confirmamos, nos conformamos ese día, y nos ponemos a jugar cachito, que era lo que más nos encantaba. Además, no podíamos dejar de no jugar cacho, generala ¿no? No, no, no, no, no, no otro tipo de cacho, sino la general, la, la, la, la, la, el cacho original. Y no había forma de dejar de jugar hasta que se inventó tres juegos más y decretamos en chevío listo, ya tres veces más, porque era muy supersticioso en este tema, y pues nada del mundo volvería a jugar otra vez más. Y encontramos la fórmula para dejar de jugar y charlar después de ya, ya pues de dejar todas las cosas de lado. Y ese día era, era especial porque ya estábamos felices de haber vencido de al reloj y nos ponemos a jugar cachos, y después nos vamos. Al día siguiente nos pues vamos a, a, a Bolonia a llevar sus cosas y al volver... Yo estaba manejando, yo al lado estaba, la Fiesta detrás el Jaime, y el señor Ríos, que era Huevito Ríos, que le llamábamos Huevito, y yo vi como una ch champa, ¿no? y por el campo a un auto que, que me encandiló, hizo la champa y ahí estaba en el aire, ¡Piu! me paso, y paso como los saltadores de salto alto, rodeando un cable de alta tensión, yo no sé cómo milagrosamente no hemos tocado, porque una chispa era eh, insuficiente. Caímos al, al, al, a, a unos 10 metros, me piso, un nivel a otro nivel, y, y era, saque, era un preste, me acuerdo ya, y gritaban en el presto saquen a los muertos, y, y todo estaba plano pues, entonces estaba plano, salíamos, pues, yo salía al último, pero estaba empapado, mojado, sin pura gasolina, era todo. Y, ¿Se imaginan si hubiera venido una chispa? Moríamos todos. La cosa es que llego a la casa y, y el rato en que estaba saliendo el del Río, la gente del lugar da puente al auto y la cara a la espalda. Lo lastima, no me hace mucho, pero lastimado, en una puerta llegamos a la casa. Todo un drama. Pero al Jaime nadie le sacaba de la cabeza que si no hubiéramos abierto el reloj, alguien hubiera muerto. ¿Por qué? Me encuentro el reloj, lo levanto y estaba a las ocho en punto. Y el reloj que lo hemos abierto marcaba las ocho en punto. Bueno, esas, esas coincidencias, tal vez asincronías, como le llama Jung, esas, esas relaciones que hay entre unas fechas, entre horas, tiempos, días, personas, años. Y así pasó. Entonces, esa es otra, una cosa que me quedó bien marcada, porque si se movía la tía Esther, que un sexo, la pobre tía estaba verde desde el último pelo hasta el último pelo del pie. Ha sido un milagroso realmente esa vez esa experiencia que me tocó vivir con Jaime. Y bueno, el señor Salazar, ¿cómo se llama? José María Salazar, Jaime, en la montaña, de buena Potosí. Que ha sido para nosotros, para mí en especial, un, un trabajo maravilloso que podía hacer. Que siempre me pedía que le ayude. Yo empezaba la arquitectura en los primeros años y, claro, siempre me pedía que le haga la maqueta de la bodega. En otras todavía queda una de las bodegas de las Yungas, que es una, bueno, tienen una, una, una huella de, una contrahuella de su pecho, en los grados, los botales. Y claro, después era el monumento al altiplano, era un monumento que quería ir a Aimar, a, a, a Altiplano, como, como, como, como tal. Y se acordaba de Villa Nueva y todo lo que fue. Pero lo curioso es que con el cambio no podía saber hasta qué punto estaba bromeando contigo o era de verdad que había que hacer el monumento, porque yo había que calcular cuántas camionadas de tierra para hacer. Para comenzar, os comentaré un poco más. Yo, de más chico, me encantaba ir a Chacalcaya a espiar, a hacer lo que sea la montaña. La montaña siempre ha sido un imán para mí. Y antes de ir a la ya había un hondonada. ya conocía el lugar donde en el piano altiplano podías entrar a la hondonada y, y, y, y, y, y, y, y, y sencillamente la luz de la ciudad, que se si yo, ya no, no, te, no te molestaba, a pesar de estar cerca. Entonces, cuando teníamos que ir al altiplano, eh, bueno, uh, uh, ay, muy filoso. Para comenzar, siempre te confundía, no porque confías, sino que te decía las cosas más irrazonables y eran tan razonables a la vez. Por ejemplo, conocíamos las caritas de cuero de Odeña Gama, en la cual él decía, estábamos construyendo el pasado. ¿Cómo puedes construir el pasado? Esa fórmula, ahí está, se explica y que vienes, vas y vas y viajas en el tiempo. Es, eh, bueno, en poesía es importante porque él eh, hizo un tajo con la poesía boliviana, ¿no? Eh... su... Poesía sí, es especialmente introspectiva y un testimonio muy valiente y dolido de, de su vivencia, ¿no? No eres tú. una sombra canta para ti en el fondo del agua al compás de mi corazón y en tu mirar mis ojos están silenciosos por la música el soplo de la luz en el cielo y en la oscuridad esta noche reúne tu forma el eco de tu boca en medio de una olvidada canción y te doy un abrazo para hacer, para, para hacer esto del monumento se inspiró en ese lugar del altiplano que fuimos con Polina, a caernos al cielo. ¿Cómo puede ser que te puedes caer al cielo? ¿Qué es imposible, obviamente, irracional. No Pero ha sido, no, realmente siempre caer al cielo. Era impresionante porque para empezar había que, lápiz bien tajado, porque a no, me encantaba que esté con punta su goma para lograr su genuina, y calcular. Empezar de parecer el hueco, el hueco tenía dos kilómetros de profundidad y uno de diámetro. O sea, era la misma montaña invertida. Pero la idea era que no, que en el anticlano no tiene que haber nada que rompa la línea horizontal. Entonces, en algún, lugar, en algún lugar vi, no había el internet ni el Google en ese entonces, que la naturaleza de los árboles, por ejemplo, tiene una copa. De, por decirte, de 10 metros, que es el follaje, ¿no? Y una altura de 10 metros también. Entonces, las raíces tienen una profundidad de 10 metros y sus raíces tienen una, una, un ancho, digamos, como, como el árbol, de diámetro, en, en la profundidad. Entonces, vendría a ser como su inverso, negativo, bajo la tierra. Y con esa idea, hicimos el Guayna Potosí invertido. Y el Guayna Potosí... Imagínate, pues, en dos kilómetros y hacer encamionadas, ¿vale? camionadas. ¿Cuántas pues, camionadas? Había los números con calculadora lápiz, además, chorizo, pero era impresionante, pues. Eran cien los, o sea, 50 millones de camiones, y las cosas así. Y ahí los tenía guardadas en la misma de los talleres, todos los cálculos que hacía para hacer el movimiento. Pero está en los papeles de Narciso de Chá, escrito en el capítulo 24. Es, es, es, es, es genial, ¿eh? porque al final eh, el, el editorial de la editorial Buena Potosí se debe a, ese, a, ese, a, ese, a esa montaña Y además, porque es, ha tenido mucho mucha influencia en la vida de Jaime y de Alejandro Salazar, de, Mario, de María María Alejandro, no, Salazar, María José Salazar. Es el, el que se escribe ahí mismo cuando va a dejar el mundo. La llave del puente. Y claro, ha sido, ha sido, pues, realmente ha sido muy muy, motivo, muy de mucha energía. Y Guillermo también ha tenido mucho que ver en eso con las charlas que hablabas de Bourdieu Que Jaime realmente había sido un estudioso en esos tiempos. no había sorprendente, pero, no, no, no, no, todavía no puedo que haber cómo esos libros han caído a mi mano. Se han salido de la biblioteca del guillamento que tenía en la casa, de yo me iba a ir a los libros, ¿eh? y él no tenía que escoger, si no los he sacado, estaban salidos. Y han sido un tema de, de, de, de conversación permanente con el Caimán para siempre, yo, son cosas las que no creo, la mística y los señales, y todo lo que nos ha llevado. En todo caso, la palabra imposible, cuando hablamos de Paul Jaime. Se, se ve reflejado el trabajo que estoy haciendo, porque es la fe, digamos, la... la tosidez para seguir adelante y no, no, no danzarnos, porque al final, entre los poetas, los mineros, los volcanes... puede ver? Guillermo Belgrano García, en esta imagen le tomé hace 44 años, él escribía las últimas líneas de su obra... Luego, guardando cuidadosamente sus escritos, nos comunicaba la terminación de su libro. Era septiembre del 74. Llevaban dos meses de matrimonio con mi hermana. Pocas semanas después, concluía su vida en un accidente automovilístico a mi lado. Bueno, atrás? poemas de Guillermo? Porque es un poeta muy, muy, muy, muy, muy, muy... Este, este, este, digamos, este, ¿lo puedes detener? Yes. este es el poema que les decía que de alguna manera ha hecho posible la exposición del año 98. Ah, en esa exposición, el papá de Guillermo pues, vio esa obra por primera vez y supo la obra, lo importante que era su, la obra de que su hijo y, y, y financió la publicación de Empieza a Visitar. O sea, sí. la exposición incitó a que Guillermo vuelva otra vez con su libro. Y lo que él escribe allá, por ejemplo, estoy despertando y tengo el rostro de morir. Me está hablando de las montañas, de lo que les hablé de Alejandro Barreo, que están en los planos en los planos geográficos de Bolivia, las montañas de Neri. Todo lo que me veo y, como, como el poema es mi vida, quiero decir, me extraña todo el cauce que ha originado la, la, la quiebra total, el derrumbe de toda, toda mi vida. En fin, ha sido lo que nos ha mantenido en la batalla, el saber que hay cosas que, tienen, que, están, que están escritas. Y bueno, yo creo que eso ha sido también junto con otros poetas que siempre han estado colaborando con trabajos, me han mantenido en vigía y, y, y seguir adelante en la concreción de, de, de la construcción de, de, los, de los hechos y arquitectónicos en el sitio, con las comunidades, con, con, con el taller de Amerindia que fundamos en, la, eh, en el 2007, en Chile en Amereida, con el poema épico Amereida que es la tesis del propio norte, y todas esas cosas han ido juntando un trabajo que quiere lograr la integración, porque entre las otras columnas que tenemos, tenemos documentos de extraordinario valor histórico, que tienen que ver justamente con lo que nos pasa en este instante a los bolivianos con el mar. Desde el año 2004 presenté a la vicepresidencia claramente documentos de extraordinario valor histórico. Y toda la Pretensión de hacer un monumento a la paz del Pacífico sobre las ruinas de Cobija, que más adelante no se estarán puestas, pero bueno, ahí estamos, en los poemas de Guillermo, con, con el transcurrir del tiempo, comienzan a tener sentido, con los de Jaime, eh, y veo que las puertas, pues, los poetas nos han influido, como les dice les dije al principio, en nuestras vidas. Esas son las ruinas de Cobija. Pues es la idea que teníamos de hacer, pero hoy un poema al mar. Y bueno, todo lo que sucede. Bueno, el anterior. Buen pero es para, pasar, para pasar, será lo que, lo, que me, lo que me provocó. Bueno. Pues en realidad, es quisiera leer algo aquí. Nunca me hubiera imaginado que de verdad debería saber describir mi propia batalla a partir de aquí de octubre. Por tener la pretensión de ver en ellas reflejadas partes de acá. uno, um, no, no, no, no, no, Pienso que con su muerte, a Guillermo García me regaló un gran amigo y macho simpático. con el tiempo, ambos poetas fueron la fuente de muchos de mis emprendimientos y con el transcurrir del tiempo, saber que la magia existe, como me decía Guillermo. Esta nace a partir de tener una ilusión, un sueño, para luego hacer un plan, y este definido en un proyecto para llevarlo al mundo físico. Una vez concretado este... Se ha que la magia nacida de la ilusión de las ciencias humanas sea parte de nuestro mundo, de lo cotidiano. Por lo tanto, la palabra imposible fue borrada del diccionario, como rezaban los estatutos de los tenores. El conocimiento poético es interno, la calidad poética es interna. Hay en la actualidad la tendencia para identificar la poesía de los poetas con la fuerza mágica interna que ofrece un camino a la vida y que permite influir sobre ella. Antonio Arthur. Por todo ello, y desde un principio, con la pretensión de percibir y dar forma ese algo que es esencia, el interés interesa apuntar todo como en un viaje del tiempo en de una geografía sin límites. de al volver la vista hacia atrás, hacia una época que ya pasó, no es solo para observarla. Observar algo es actuar sobre lo que se observa, alterarlo. De ahí viene esto. Pero el determinismo de los hechos no está separada de una apariencia viva. No existe acontecimiento en la historia que no esté mezclado con un color o un ruido. En la modulación de un sollozo en el que se pinta toda la tortura humana, despedazada por el destino, en volver a descubrir el movimiento de la historia remontando al curso. Este trabajo confirma aquello en un homenaje a los poetas, héroes, héroes y mineros, junto a la fuerza de la tierra expresada en la naturaleza propia de los volcanes. Es ese sentir como si uno tuviera una idea tan fuerte que parecería que se convierta en esta hasta en algo parecido a un mandato que cumplir, Un peso cada vez más pesado que nunca se acaba y todo se convierte en un punto de referente de fe, renovando la nuestra al darle a su vez a los demás. Esa es la cuestión, el vivir con una filosofía de esperanza y de optimismo. Solo así seremos más efectivos y eficientes para nuestra sociedad. Por eso, y con este último poema de Guillermo, voy a dar fin a esta charla. Soy una cosa de olvido. No dejes que me confundan con el tiempo.